soy Royal Manger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo eh, hacer para compartir una película de Netflix o cualquier otra plataforma en tiempo real eh, con más de 100 personas y si gustan ¿no? entonces vamos a hacer lo siguiente lo primero que vamos a hacer es aquí tenemos dos motores de búsqueda explore eh, bueno esta es otra versión y Google Chrome, ¿listo? Entonces, esto, este Google Chrome vamos a hacer nosotros Que vamos a compartir la película Y este de acá va a ser Pepito Pérez Es una suposición Que vamos a compartirle, pero bueno, este va a ser el público Y este vamos a hacer nosotros, no olviden, este Pepito Y este vamos a hacer nosotros, ¿listo? O sea, ¿Cómo hacemos para que esta, el público de acá, estos de acá, vean la película de Netflix en tiempo real? Nosotros queremos compartir la película en tiempo real con todos, con todas las personas. esto Algo que les quiero adelantar es que como estamos compartiéndola aquí mismo en el ordenador, nos va a generar un poco de lentitud a reproducirla en el de acá. Porque estamos en el mismo ordenador. Es obvio que nos va a generar un problema por lo que es que está configurado para compartirla con personas que estén fuera de este ordenador porque para que la compartimos aquí mismo si, si, si la estamos viendo no nosotros vamos a compartir con más de 100 personas pero cada quien tiene su, su, su dispositivo entonces vamos aquí a crear una, una vamos a abrir otra ventana vamos a abrir Netflix aquí vamos a abrirlo esperamos a que cargue, vamos a ejecutar una película, cualquiera, más a ejecutar esta de es robando entonces y la vamos a pausar por lo que ustedes saben que no la reproducir mucho tiempo porque me generan por, me sanciona por copyright vamos a pausarla luego nos venimos aquí a la ventana que teníamos abierta y vamos a irnos a Google Apps vamos a buscar la opción que tiene por nombre Meet vamos a click allí una vez que estemos aquí vamos a darle clic en Ah, lo otro que les quería decir es que en estos momentos ustedes aquí no ven nada, la pantalla va en negro por lo que no hemos habilitado esta opción para que puedan ustedes visualizar lo que se está reproduciendo pero ahora lo, con la aplicación con lo que vamos a hacer con el truquito se va a visualizar como para nosotros como para las personas a quienes vayamos a compartir listo entonces nos vamos a Meet nuevamente y vamos a darle clic en reunión nueva. Iniciar una reunión instantánea. Vamos a copiar el, este enlace. Eh, vamos a apagar esta cámara y este micrófono. Vamos a copiar este enlace. Por esto es que también me genera problemas eh, a la hora de, de hacer el video debido a que se está usando el micrófono en todas partes y también lo va a usar el de acá. Entonces por eso quiero que entiendan. Acá hacía referencia cuando no se me iba a poner un poco lento acá. Pero a ustedes no, por lo que ustedes lo van a compartir con un tercero. Pero yo estoy haciendo el ejemplo aquí todo en el ordenador. Entonces vamos a copiar este vínculo. Y este vínculo es que le vamos a compartir a las personas que quieren ver la película en tiempo real por nosotros. Listo. Cerramos aquí. Entonces, aquí tenemos la ventana de Netflix. Aquí tenemos la ventana de Meet y queremos compartirle a Juan, a Pepito Pérez, que es este de acá, que es un tercero, ¿cierto? Que está en otro ordenador o en, o en un celular, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a esta opción que está aquí. Y vamos a irnos en una pestaña. Y aquí nos van a salir dos pestañas, la, dos pestañas, la de Meet y la de Netflix porque es la que tenemos abierta acá, listo entonces vamos, como queremos compartir una serie o una película de Netflix vamos a darle clic allí y luego vamos a click en compartir y nos va a salir así este color pero se le quita ahora miren que ahí ya ustedes pueden visualizar el fondo de la película, listo y en estas opciones las pueden ampliar y todo ello, pero ahora no vamos a hacer eso porque aquí no se trata de un curso de informática entonces una vez hecho ello esto aquí se está reflejando acá y lo que se refleja acá se refleja en todo el mundo si nosotros queremos, listo entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a, a acá a Pepito Pérez ya le mandamos el enlace por Facebook, Whatsapp o cualquier eh, eh, eh, plataforma o, o, o aplicación de mensajería. y Lo importante es que ya tienen el, el vínculo, ¿cierto? Acuérdense que ya lo copiamos allá. Entonces lo que va a hacer es pegarlo, pegarlo en su motor de búsqueda o si le da clic desde WhatsApp, automáticamente se le va a abrir de esta forma. Al abrirse le de esta forma... Eh, vamos, a agarrar, vamos a quitar esto aquí para que no nos genere tanto problemas de... Entonces... Él cuando tenga el vínculo, lo que al enviárselo, si estamos usando Meet para eh, eh, eh, personal, si no es para empresa, él les va a pedir que se soliciten unirse. Si es para empresa, ustedes saben que Meet, con el simplemente mandar el vínculo, la persona se une sin solicitar unirse. Pero como esto se trata de una película familiar o con amigos de la universidad, ellos van a pedir unirse, solicitan unirse. Entonces, como estamos aquí en nuestra... Opción, oh, sí, aquí no va a salir nombre de quien se quiere unir Nosotros la vamos a clic en rechazar o permitir En este caso la vamos a permitir Y lo mismo que nosotros veamos Va a ver la persona aquí Listo, miren que aquí ya le salió el mismo fondo que tenemos nosotros allá Yo tengo los micrófonos apagados y todo eso para que no me el problema Entonces hay dos personas conectadas Este perfil que es el de Israel Bandera, que soy yo Y este que es el de Pepito Pérez, que es este en el que estamos, ¿cierto? Entonces, si sí, Israel sí, sí, Banguera acá reproduce la película de Netflix, aquí. Y nos venimos acá. Aquí también se está reproduciendo. Pero tengo que pausar esto debido a que me pueden sancionar por copyright. Entonces, eh, lo que hagamos aquí se va lo van a ser se reflejado en todo el mundo. En todas las personas que tengan el vínculo, ¿cierto? Ya ustedes aquí pueden configurar... Eh, todo conforme a, eh, quieran que se vea en su pantalla, quieren poner esto más pequeño. Aquí están todas las configuraciones. Si quieren hablarle a la persona que está reproduciendo la película, le dicen pausar un momento ahí, se ponen de acuerdo todo. Y se hace. Y entonces, ah, y de Lo otro que les quería decir rápido es que de esta forma pueden capturar la pantalla. Yo había enseñado unas opciones de cómo capturar la pantalla de Netflix. Pero he creado un nuevo tutorial actualizado para hacer ello y es de esta forma, porque eh, sabemos que hay personas que no les funciona, pero con este método sí les va a funcionar, eso ha sido todo por hoy, espero que nos hayan entendido y hasta la próxima, chao.